Primera de Crónicas, capítulo 27 Esta es una lista de los israelitas, de los jefes de familia, de los comandantes de millares y de los comandantes de centenas, y de sus oficiales que servían al rey en todo lo relacionado con las divisiones, que estaban de servicio cada mes durante el año. Había 24.000 hombres en cada división. Al mando de la primera división para el primer mes estaba Hashobeam, hijo de Jabdiel. Tenía 24,000 hombres en su división. Era descendiente de Fares y estaba a cargo de todos los oficiales del ejército durante el primer mes. Al mando de la división para el segundo mes estaba Dodai, el Ahoita. Miklot era su jefe de división. Tenía 24,000 hombres en su división. El tercer comandante del ejército para el tercer mes era Benahía, hijo del sacerdote Joiada. Era el jefe y había 24,000 hombres en su división. Este era el mismo Benahía que era un gran guerrero entre los 30 y estaba a cargo de los 30. Su hijo Amisabat era el jefe de su división. El cuarto, para el cuarto mes, era Azael, hermano de Joab. Su hijo, Sebadías, fue su sucesor. Tenía 24.000 hombres en su división. El quinto, para el quinto mes, era el comandante del ejército Shamut, el israelita. Tenía 24.000 hombres en su división. El sexto, para el sexto mes, era Ira hijo de Iques, de Tecoa, tenía mil hombres en su división. El séptimo, para el séptimo mes, era Eles, el Pelonita, de la tribu de Efraín, tenía mil hombres en su división. El octavo, para el octavo mes, era Sibecai, de Usa, de la tribu de Sera, tenía mil hombres en su división. El noveno, para el noveno mes, era Abieser, de Anatot, de la tribu de Benjamín. Tenía mil hombres en su división. El décimo, para el décimo mes, era Maharai, de Netofa, de la tribu de Sera. Tenía mil hombres en su división. El undécimo, para el undécimo mes, era Benaía de Piratón, de la tribu de Efraín. Tenía 24,000 hombres en su división. El duodécimo, para el duodécimo mes, era Heldai, de Netofa, de la familia de Otoniel. Tenía 24,000 hombres en su división. Esta es la lista de los jefes para las tribus de Israel. Para los rubenitas, Eliezer, hijo de Sicri. Para los simeonitas, Cefatías, hijo de Maca. Para Leví, Asabías, hijo de Kemuel. Para Aarón, Sadoc. Para Judá, Eliú, hermano de David. Por Isacar, Omri, hijo de Miguel. Para Zabulón, Ismaías, hijo de Abdías. Por Nephtalí, Jerimot, hijo de Azriel. Por los Efraimitas, Oseas, hijo de asacías por la media tribu de Manasés. Por la media tribu de Manasés, Joel, hijo de Pedaías. Para la media tribu de Manasés, en Galaad, Ido, hijo de Zacarías. Por, la, por Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Por Dan, Azarel, hijo de Jeoram. Hijo de Jeroam. Estos fueron los oficiales para las tribus de Israel. David no censó a los hombres menores de 20 años, porque el Señor había dicho que haría a Israel tan numeroso como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarbia, había comenzado el censo, pero no lo terminó. Israel fue castigado a causa de este censo. Y los resultados no fueron registrados en la cuenta oficial del rey David. Asmabet, hijo de Adiel, estaba a cargo de los almacenes del rey, mientras que Jonatán, hijo de Usías, estaba a cargo de los del campo. Las ciudades, las aldeas y las torres de vigilancia, Esri, hijo de Kelub, estaba a cargo de los campesinos que trabajaban la tierra. Simei, el ramatita, estaba a cargo de las viñas. Sabdi, el Sibmita estaba a cargo del producto de las viñas para las bodegas. Baal-Anán, el Jederita estaba a cargo de los olivos y los sicómoros de las colinas. Joás, estaba a cargo de los almacenes de aceite de oliva. Sitray de Sarón, estaba a cargo del ganado en los pastos de Sarón. Zafat, hijo de Atlay, estaba a cargo del ganado en los valles. Obil, el, Ismael, Obil, el Ismaelita, estaba a cargo de los camellos. Geedías de Meronot, estaba a cargo de los asnos. Hasís, el Agareno, estaba a cargo de las ovejas y las cabras. Todos estos eran funcionarios a cargo de lo que pertenecía al rey David. Jonatán, tío de David era consejero, un hombre perspicaz y un escriba. Heiel, hijo de Acmoni, cuidaba de los hijos del rey. Aitofel era el consejero del rey y Usai. El arquita era el amigo del rey. Después de Aitofel vino Joiada, hijo de Benaía y de Abiatar. Joab era el comandante del ejército real.